La preocupación en tiempo de lluvia se hace palpable en los residentes del municipio de Pimentel, ante el visible deterioro del puente sobre el río Cuaba en esa localidad. Pues tiene desde que vino el ciclomadilla, ciclo ahí para acá está eso, un desastre, que eso está malo. ¿Qué hay ahí eso? Sí. Sí, ese puente tiene un derrumbe del lado izquierdo cuando uno viene de, de, de allá para acá. Muy peligroso, muy peligroso. Hemos denunciado varias veces, hemos denunciado eso y fueron y le hicieron un hallante una vez. Ellos fueron y le hicieron un allante, pero ahora es que está peligroso de verdad. ¿Qué están esperando las autoridades? Que haya un accidente que lamentar ahí para ir a corregir eso. Queremos que por este medio ellos se acuerden de lo que transportamos a diario por ahí y manden a arreglar eso. De manera que implora la atención de las autoridades ante el inminente peligro. Para NTN, su Yermi de la Cruz.